Julio Cobos está con nosotros, ex vicepresidente de la Nación, ex gobernador de la provincia, ex senador, hoy diputado nacional y con mucha tarea justamente en el Congreso. Lo hemos querido tener muchas veces sí. y se complica porque los miércoles justo los miércoles, hay alta actividad. Hay complicación, claro, o, o sesión o tenemos comisiones. Bien, de hecho hoy estuvo, Hoy me escapé de comisión. una comisión, pedí hablar primero. y. Bienvenido, gracias llegar. por venir. No, un... Arranquemos por juntos por el cambio. ¿Por qué ¿Mm? se pelean tanto? Estamos pareciendo chicos del primer año de la secundaria que nos peleamos los recreos. La verdad es que hay mucha susceptibilidad, sensibilidad. Entonces, como hay candidatos, y cada uno quiere protagonismo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las cosas que decimos, como hay mucha sensibilidad, lo tiene que fortalecer el propio candidato, pero no, no, no embarrar al espacio, ¿no? Y bueno, en esto sabemos qué cosas podemos decir y qué, qué las entre, entre nosotros. Así que, bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Hay, hay quienes quieren mucho protagonismo, sobre todo estoy hablando a nivel nacional. Uh -huh. Y bueno, a veces dicen cositas que, que van más allá de lo, de lo que aconseja la prudencia. Cuando vos querés consolidar un espacio, uh -huh. cuando ves a la ciudadanía que está viendo seriamente como alternativa otro día estaba el domingo, estaba tomando un café y se acercó una señora no se peleen los radicales, no se peleen los juntos por no, el canto de un fin de semana en el cual se habían dado con todo claro, bueno. eh, Morales contra Cornejo, con Morales Cornejo, contra Macri, contra Cornejo problema. contestándole todas esas cosas, yo creo que estas cosas se arreglan mejor ya, todos tenemos los teléfonos uno, che no me gustó sí. lo que dijiste fíjate vos si, si esto lo podemos corregir, por el bien de todos porque la verdad que... Si afecta al conjunto, lo va a afectar a cada uno de los candidatos. No, se, no te terminás posicionando, embarrando la cancha eh, y, y menos con agresividad. ¿no? ¿El, ¿Quién embarra más la cancha hoy por hoy, el radicalismo o el pro? Bueno, qué sé yo, yo. Hay problema en todos lados, ¿no? Hay problema en todos lados, así que todos tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos. Yo siempre digo, no hay que ser ni. Ni paloma ni halcón, ni ni hay que ser cóndor, o sea, volar por arriba, que tener una visión más amplia, una visión hacia el futuro. Y es lo que me parece que tenemos que la dirigencia empezar a, a manejar. ¿no? Y en este contexto, Julio, ¿a usted le, le gustaría una fórmula consensuada para el año que viene o un espacio en donde el radicalismo tenga su candidato propio? Lo ideal sería que, que el radicalismo tenga su candidato propio. Y lo cierto es que del al, Pro. A, hoy por hoy están mejor posicionados los candidatos del PRO. Uh -huh. Entonces esto hace pensar, y no está visto con, con malos ojos, una fórmula combinada, lo cual es bueno para después, porque una, una cosa es ganar la elección y otra cosa es después gobernar, que todos nos sintamos partícipes de un gobierno como coalición de gobierno, y no como pasó la otra vez que fuimos una coalición electoral y parlamentaria, si se quiere, ¿no? O Ahora. sea, que ocuparon un lugar secundario los radicales en el gobierno de Macri. Muy secundario, todavía inclusive, bueno, me acuerdo que Sanz eh, le habían ofrecido el ministerio, después un ministerio uh -huh. de justicia, claro a lo mejor hizo. no era lo que él pretendía, y eso le restó espacio. Y tampoco eran candidatos a Rubén Ernesto, que, que había jugado fuerte en la convención de, de Gualeguaychú, y que se merecía, porque fueron los que ganaron, nosotros perdimos en esa oportunidad, eh, se merecía un espacio, eh, bueno a lo mejor no era lo que él pretendía pero esto afecta después el, el, es lo mismo que la polarización puedes decir polarizar te sirve para ganar la elección pero después tenés que gobernar y acá se gobierna con el Congreso ¿eh? entonces nos hacemos por ahí muy los cocoritos pero después eh, hay que hay que buscar consenso en el, en el Congreso que es la, la única forma de sacar leyes, sacar presupuestos y muchas cosas que necesita cualquier gobierno, ¿no? Ahora, Cobos, en, en ese contexto eh, el, ex, el ex gobernador Alfredo Cornejo se quejó mucho de algunas diferencias que tenía con Macri en el gobierno anterior? ¿Le parece que en este en esta posible fórmula del 2023 eh, debería o le convendría al radicalismo mendocino esa fórmula de Bullrich Cornejo? Bueno, puede ser, es lo que se está, se está mencionando, ¿no? Es una integración, es una posibilidad, no hay que descartarla, me parece, eh, porque estaría representado el radicalismo mendocino a nivel nacional y creo que entre ambos hay una buena relación, entre Patricia y, y Alfredo. Así que no hay que descartar esa posibilidad. ¿Cómo sería una primaria en, en el bloque sin las PASO? Sería complicado. Sería complicado porque el efecto de la primaria, para que funcione bien la primaria, ya que hemos tenido, claro, la experiencia en lo que ocurrió con las ceras en, en Guaymallén, como beneficiaron para la renovación y la alternancia, porque a veces ganaba un candidato en la interna y sacaba menos votos en la interna que, que en la general. Uh -huh. Y esto es porque los partidos... Se meten los otros partidos en Internet. Esto así, para hablar claro. con toda sinceridad. Votan o acompañan al que menos les conviene. Uh -huh. Entonces, bueno, hubo una, una primaria, una primaria una interna fuerte como fue la de, de la Rúa de con Fernández Mequide. Pero no es lo mismo. No es lo mismo tener todos abocados a una primaria. Sí. Por eso nosotros la defendemos, la defendemos siempre al ¿eh? sistema de primaria. Uh -huh. Eh, donde sea obligatoria, porque ahí pierde peso específico los partidos. Porque si no, el peso específico interno te, te propone por ahí un candidato que no tiene la mejor representación social. En cambio, un tipo que por ahí no tiene tanta representación en su partido, pues dice: Yo me presento, pero tiene el consenso Julio, social. La defendieron siempre. Eso no, no tengo el recuerdo, y le pido a la mesa que me ayude, de un momento en el cual el radicalismo dijo: Hay que eliminar la paso por esta vuelta. No. Cornejo, yo, yo Cornejo no más, lo me, que, Cornejo me acuerdo, acuerdo no en claro, claro, su no el pro puede haber sido, Maqui, pero Cornejo, de hecho, Cornejo, Cornejo dijo en diciendo, su momento que si no había competencia interna en algún ah, partido no, que bueno, no tenía no, lógica hacer una cosa es buscar es buscar una alternativa es decir bueno en el caso de que no haya competencia pero es muy difícil porque vos a ver decir una competencia a gobernador la eliminás porque hay uno solo. Sí. Eh, pero, ¿y el resto de los cargos? Claro, no se puede. No, no se puede, no se puede hacer eso. Pero usted que está, perdón, Juli, eh, cortita, usted que está en el Congreso, ¿es cierta esa posibilidad de... No, yo no la veo. Sí, es cierto, porque ya hay un proyecto presentado, pero mira... No le los números. Toda la izquierda no va a acompañar, porque a la izquierda le conviene, hay publicidad oficial que antes no tenía, uh -huh. la única forma de los partidos chicos de lograr un mayor conocimiento es a través de la primaria. Eh, no, no veo en el propio Alberto Fernández, que tiene pocos legisladores, lo están defendiendo, no sé hasta cuánto aguanta, ¿no? Uh -huh. Pero no Santoro, de la Ciudad, Valdés, se resisten. Eh, bueno, y hay en un consenso en casi todo el bloque opositor, en que las primarias, no es el momento para cambiarlas. Pero algo que más me preocupa es lo que está ocurriendo en algunas provincias, vecinas, por ejemplo. San Juan, San, Juan, San Luis que no solo eliminan primarias sino quieren volver a la ley, ley de, Lema. de Lema. Es bueno, decir, va a ser como una primaria, pero abierta para todo. Eh, eh, y después gana a lo mejor el, el que sacó más votos, pero no... El que sacó más votos sumándole los otros que no lo votaron. Me corro levemente, pero volvemos al tema después. Pues, hablando de esto y de fórmulas cruzadas, con el diario del lunes y con lo que fue y es el kirchnerismo en los últimos 15 años, ¿Hubiera aceptado esa fórmula junto a Cristina? ¿Cuándo? Si hubiera tenido ese ah, diario, no, Lucas. no, obviamente que no, obviamente que no. Yo, no, no. La verdad que las cosas, eh, Julián, hay que hay que analizarlas obviamente en el tiempo, en las circunstancias. Nosotros veníamos de una crisis muy grande. ¿Tú muy joven? qué edad tenés? De 29. Claro, 29. 2007 tenía, tenía 14 años. 15, 14 años, bueno, Veníamos de una crisis del, de, del 2001 donde estaban los partidos habían explotado. ...el candidato del radicalismo no fue acompañado... ...que fue Leopoldo Moró, uh -huh. fíjate dónde sí. está sentado... Eh, ...fue López-Bolfio, fue Carrió... Uh -huh. ...bueno, todas estas cosas... Eh, eh, ...se evaluaron... Carrió ...y, bueno, y comenzó... ...y comenzó a andar... Eh, ...bien el gobierno de Néstor Kirchner... ...el radicalismo uh -huh. tenía... Cinco, ...cinco gobernaciones... ...la verdad que... ...Mendoza creció muchísimo en esa época... ...porque bueno, se acomodaron las variables macroeconómicas... ...yo siempre digo... Cuando la media nacional de la economía anda bien, Mendoza explota. Nosotros crecíamos al 13%, hicimos ahorro fiscal, renegociamos deuda, obras, si y vos ves... Bueno, ¿por qué? Porque había una macroeconomía. Bueno, y todo eso llevó a decir, mira, fíjate lo que ha pasado al país porque no hacemos algo de unidad para... Y bueno, y eso es lo que hicimos, ¿no? Apoyados por muchos radicales que hoy están propio Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, muchos de los que hoy eh, o han sido gobernadores o lo son, ¿no? Y otros que se rasgaron la vestidura, Julio. ¿Cómo? Momento. Y otros que se rasgaron la vestidura en su momento. Claro, bueno, sí, sí. <risa> ¿Cómo <risa> quieren? Porque bueno. ya que lo tiran así, a mí no se me viene... Este, quería preguntar algo, Agustina, me parece. Sí, bueno, en este contexto de, de las primarias que estábamos hablando, otra de las ideas que de hecho lanzó Guado de Pedro esta semana tiene que ver con la posibilidad de eliminar las elecciones bueno, intermedias. Bueno, a ver, yo veo que lo han cascado mucho, Guado de Pedro. Eh, eh, Pero eso, es lo que quieren en Mendoza con la reforma también, de bueno, la Constitución. Bueno, por eso vamos a ser sinceros. Claro. El gobernador propuso la reforma. Lo que pasa es que por ahí malinterpreta. y más. Macri también había sugerido claro. la eliminación de la primaria. Estuvo circulando sincero? ese video, eh, claro, ¿no? Macri claro, Sí, claro, no, no, lo, sí. ahora, sí. Pero bueno, pero esto eh, no sé para qué lo dice, porque requiere una reforma de la constitución. O sea, esto no se puede hacer. Bueno, pero lo se plantea. puede cambiar la constitución. Se puede cambiar No, bueno, no sí, ahora, pero, no en el corto no, plazo. No, no, no pero pero se puede plantear esto para no que no se cuatro años. Claro, pero estas cosas hay que hacerlas. Ni bien, a ver, un presidente gana una elección, bueno, a ver, yo siempre digo, mira. Las cosas que no hacen los primeros seis meses te va a costar mucho hacerlo después. Uh -huh. Y en los primeros seis meses, que tener el respaldo de la ciudadanía y el consenso, bueno, buscar reformas estructurales, como puede ser una reforma de la Constitución. Pero bueno, para eso necesitaba un gran consenso. Bueno, ¿no? pero en Mendoza, esa fórmula o, o ese consejo que está dando no funcionó demasiado. Bueno, no se logró consenso, lamentablemente. Ni para yo, la Constitución yo ni para la Yo creo 22. que ahí faltó diálogo, me parece de ambas partes, me parece que si se hubiera eh, aceptado a ver qué sugerencias hace el, el justicialismo y va en tono con lo que uno piensa, yo siempre digo que podríamos ver en caro, porque eh, máxime que lo que tendría que haber contemplado el, el justicialismo es que Rodolfo Suárez dijo no toquemos el, la reelección del gobernador, uh -huh, sí. algo que yo siempre he encasulado y he defendido porque me parece que genera alternancia, eh, es más transparente, da figuras nuevas, fíjate cómo van surgiendo figuras, en cambio en otras provincias que, que de por vida están los gobernadores, ¿qué figura? es un tapón que, claro, que realiza qué, la figura del gobernador. ¿En ¿no? qué procedimiento o, o en qué términos se equivoca el, el gobierno, según su opinión, cuando impulsa estos cambios? No, yo creo, no mi humilde opinión, a lo mejor tendría que haber consultado... Eh, Haber dicho, mire, tengo este proyecto, antes de mandarlo, uh -huh. lo, lo envío al Partido Justicialista. Fíjense qué cosas podemos, eh, qué cosas comparten, qué cosas no comparten. A lo mejor no comparten la única realidad, digamos, esto, eh, unificar a la Cámara de Senadores con Diputados. Uh -huh. Que también había cierta. Nosotros dijimos, bueno, vamos. Eh, pero en el radicalismo. Por ahí hay algunos que no la compartían. Sí, sí, claro. Pero bueno, nos aliríamos detrás de, de, del gobernador. Eh, yo no era el que no compartía, yo creo que se podía unificar, pero había, qué sé yo, uh -huh. Juan Carlos Jalí, por claro, ejemplo, que ya está retirado, todo lo defendía. Y la verdad que en cierta eh, forma tiene razón, porque a veces corregí ciertas cosas eh, en, en la otra Cámara. Y no pasa por ahí el ahorro de... de 15 legislador y todo esto, pero bueno, son señales que uno que ha pretendido dar el gobernador de achicar el aparato eh, político de pero no, él no le ha meterse en ninguna, la religión, pero me parece que a lo mejor eh, se podría haber, eh, antes de elevarse la propuesta haber consensuado, ¿no? Claro, no, le decía que no le ha salido de, de esos grandes proyectos que planteó Suárez. ¿No le salió ninguno no, todavía? No, no, bueno, no, no salieron. También se vive una situación un poco tensa. A veces lo que ocurre a nivel nacional eh, se traslada viste a nivel provincial. No está ajeno de lo que ocurre nacionalmente eh, con lo que ocurre acá y salpica y complica la, la realidad mendocina Mendocino claro. también. ¿no? Lo devuelvo un poco a la agenda cal calendario electoral y un plano nacional que está muy muy movido. Están los que están muy confiados, por eso creo que surgen tantas candidaturas, pero ven una situación económica muy difícil también para timonear el año que viene. Se lo adjudican a este gobierno, que va a dejar un escenario muy complicado. ¿Qué tanto le tiene fe a Massa a usted? Se lo ha visto moderado en las críticas al ministro de Economía. A ver, todos deseamos, todos deseamos, por el bien de la, de, del país, de los ciudadanos, que le vaya lo mejor posible a, a Massa. Uh -huh. Y si esto le sube la imagen al gobierno, bueno, es lo que vos decías... A mí no me interesa patear penales que no haya un arquero. Tiene que haber equilibrio y te, te obliga a vos a esforzarte, pero además, si tomas las medidas que tiene que tomar, eh, son, te simplifica vos que vas a llegar y no vas a tener que tomar esas medidas duras, ¿no? Pero bueno, a ver, convengamos que se estabilizó el dólar, pero está aplicando muchos parches. Yo, para mí, este país requiere medidas más de fondo, más estructurales. mira el país, la, el mejor sistema de promoción de inversión y crecimiento de desarrollo es tener inflación de un dígito unificado, el tipo de cambio y balanza comercial positiva. Esto es lo que supimos tener en alguna me tocó a mí gobernar, de gobernador, en, en dos años por lo menos de mi gestión, y la verdad que no necesitábamos nada. Porque si no, empezaba a decir, bueno, vamos a promocionar la industria de carburo. Vamos a proporcionar eh, el agroindustrial, vamos a generar un dólar para exportar, vamos a generar un dólar para importar, un dólar turista, y todo te... tapa un agujero y destapa Son parches. Lo que a uno le da la son sensación. Parches. Son parches, son, perdóname, devaluaciones sectoriales, sí, claro. transitorias, te doy, pero te cierro esto en dos meses, liquidame. Y eso, bueno, va oxigenando un poco, va manteniendo, pero no es la solución de fondo. Mira, me decía un comerciante que importa, que, que trabaja en, en tema, eh, tiene negocio musical, vende productos musicales, pero también se, se rompe, hay repuesto, ¿qué hace? El producto que valía 2 mil pesos, valen 8.500 Pero no es porque eh, haya habido inflación, y no es porque la importación sea más cara, es porque al restringir las importaciones queda menos. Uh -huh. Entonces te sube. Entonces estoy seguro que aún con un dólar más alto importando... No va a tener, valdrá, en vez de 2.000, 3.500. Pero bueno, pero hoy estas son las cosas que tenemos pero, que Julio, ver. Y mucho... masa está flotando sí. un poco, pero tiene que, tiene que tomar medidas de fondo. No sé el margen que tendrá claro. los graves de libertad que le han dado para eso. Se habla mucho de los parches o las medidas de fondo, de los arreglos eh, por ahora o de la terapia de shock. Ahora, hemos llegado tan lejos, porque usted habla de una inflación de un dígito, hoy vamos a una inflación de tres. Chuma. Estamos tan desfasados que ya no se vuelve con una sola medida de golpe a lo que veníamos. Y hay que ir un poco por uno a uno, medida tras medida, a esos parches, ¿o no? ¿No, no parece el único camino posible? Tratar de equilibrar el dólar sí, con una sí. medida como el dólar soja para sí, equilibrar ahí. Pero no va solucionando la cuestión de fondo, porque vos ves que después en vez del dólar soja te van a regalar el dólar vino. Pero hay una medida para solucionar de fondo cuál es Sí, el, y la hay, traje que, de shock. hay que unificar el, el tipo de cambio. Vos me a decir, va a generar inflación. Seguimos con inflación. Eh, y, y después habrá eso que acomodar habrá que acomodar de, los sueldos, todo. Claro, pero después las inversiones que van a venir. Si no estamos con medidas fiscales, pero no con medidas de crecimiento. ¿Quién viene a invertir a nuestro país? Si vos decís, bueno, a ver, tengo que analizar un tiro, una, un valor, valor agregado neto, lo, la, los, los proyectos de inversión que realiza cualquier inversión. A ver, invierto tanto, esto que yo invierto, ¿qué rentabilidad me va da a dar? ¿Me da más que tenerlo en el banco? Bueno, todas cosas lo analizo a un inversor. Y entonces, si, bueno, ¿qué tipo de dólar? Y la verdad que no sé. ¿Y qué tasa? Y no sabemos qué hacer. Pero, o sea, Julio, ¿Y qué esa, hay? Y pero no sabemos esa, si esa no van a devaluación a con bueno, una pobreza del 40%, en este contexto, eh, me parece inviable. Bueno, no sé si es inviable. Y, es inviable. Y, y vamos y con a una seguir. Asistencia social yo lo que, que te digo, que así, comparche, algún día tenemos que eh, tomar una solución de fondo. No hay ningún país serio que tenga el desorden financiero, económico que tenemos nosotros. No hay crédito hipotecario en el país. ¿Qué, decime, vos, tenés un problema habitacional. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Entonces, bueno, sigamos así inventando cosas, pero vamos a seguir aumentando la pobreza, va a seguir aumentando el desempleo, el déficit habitacional, no solucionamos nada. Entonces, hay que pensar. Y se han tomado medidas de, de shock en el país, pero no se la han eh, mantenido en el tiempo porque después no han hecho lo que hay que tener que hacer, que como yo digo, en economía es suma y resta. No necesitamos operación eh, eh, matemática para realizar lo que sale, no, no, no puede gastar más, no puede salir más de lo que entra, y tenemos que ir camino a eso. Eh, pero Julio, y si no, vamos a seguir galgando. No hay otra, pero que qué escenario entonces vaticinas para el 2023. Digo, en y el en 2023, este contexto. El, eh, nosotros estamos trabajando en esta medida, pero mira pero yo con qué medidas concretas digo primero yo no soy candidato bien, estoy bueno. colaborando Doy ideas yo lo que creo que el presidente que venga tiene que decir mire estamos en un país federal bien yo todo lo que no tenga que ver con obras nacionales con política exterior con defensa que no me, eh, me compete a mí que no me compete a mí llámese vivienda infraestructura so social básica, subsidios al transporte, subsidios de empleo, voy a juntar a los 24 gobernadores y le voy a decir, señores, he separado del presupuesto y le voy a transferir esto. Se lo transfiero esto, lo congelo y ustedes van acomodando la cuestión. Yo me voy dedicar a la relación exterior, a la defensa, a velar por un nivel de calidad educativa homogéneo en el país. Punto. Y las demás cosas obviamente, que iremos tratando algunas cosas a nivel nacional. Y vos solucionás gran parte del problema fiscal que tenés, pero le das a, lo, a los municipios y a los gobiernos una distribución institucional. Hoy hacen vivienda los municipios, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y los tres no hacen Fracaso. poco y nada, poco y nada. Ves las estadísticas de la vivienda, sí, andate eso. años para atrás y vas a ver que... Hacen la mitad de lo que se hacía años atrás. Inclusive el, el gobierno provincial. Inclusive, es que es así, porque hay un desorden y en el desorden no creces. Tenés que ordenar eso. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que el que llega dice, no, a mí me conviene darle un, contratí, un, un, un cordón banquina un intendente, porque yo paso por el gobernador, que este no me responde. Y se creen que de esta manera retener el poder se tienen que dar cuenta que el poder lo tener cuando tenés el respaldo de la gente, va a tener el respaldo de la gente cuando logre estabilizar la economía y que todo funcione. Y no te metas más, dáselo a los gobiernos provinciales, que los gobiernos provinciales van a crecer, si vos lo dejás crecer, porque también te, tenemos muchas posibilidades de crecer. Yo creo que hay que hacer un sistema de promoción de todas las regiones del país. Viste que siempre decimos un sistema de promoción para el NEA, un sistema de promoción para el o, si, o para una actividad... No señor, tomemos todas las regiones y hagamos un sistema de promoción y, y aprovechamos el potencial de cada región. Y, y va para todo, contemplando la diferencia de nivel de industrialización, eh, las la necesidades básicas insatisfechas, la necesidad poblacional, un montón de variables para vos distribuir. Pero necesitáis una economía estable y de ahí vos incentivás verdaderamente a nuestro país. Tenemos todos los climas, tenemos montaña, tenemos mar, tenemos todo por hacer en Argentina. Tenemos un contexto económico que nos favorece, Ucrania, que es gran productor de, de, de, de productos sí, primarios y sí. que compite con nosotros. Bueno, okay. pero no aprovechamos esos contextos. Es, es más, eh, cada vez que hay algo que nos llega a beneficiar, nos termina perjudicando porque no hemos planificado como corresponde. Bueno, en la como el caso de ejemplo. la energía que por no planificar una obra como corresponde no sabemos cómo transportar ¿Pero cómo el se termina gas? con la discrecionalidad ahora, ahora. política? digo. ¿Cómo? ¿Cómo se termina con la discrecionalidad política? Es, que es como un germen que está en todos y los partidos germen, y en pero, todos los pero frentes Pero eh, es una cuestión de concepción, Rosana es una cuestión de concepción que todos creen que mientras vos más, el poder pasa por, por retener vos concentrado todo tu, tu, tu poder en un presupuesto o en tus funciones, cuando la verdad lo tenés que descentralizar y vos de la, los municipios de casa lo suyo la provincia de casa lo suyo y la nación a lo que le corresponde eh, volviendo un segundo al tema energético con todos los errores que ha tenido el kirchnerismo en esa materia también hay que decir que macri tampoco supo sacar y distribuir ese gas que hay en vaca muerta que ya estaba desde antes de que le asumiera. la asumiera toda la concepción y, y el potencial no, eh, no aprovechó el resultado de sincerar las, de sincerar las tarifas que se llevaba claro, gran solamente parte, a gran parte, bueno, y también, Vaca Muerta. Y, y también el y tema el de Paco Muerto, fue un tema pendiente. Sí. Eh, tenemos un juego preparado para julio que lo vamos a hacer en un minuto, pero antes Pablo quiere hacer una pregunta. hemos desaprovechado ahí. un poco por Mendoza, pero ¿qué desafíos cree que van a quedar para los próximos cuatro años después de Suárez? ¿Y cuál es el perfil de quien debe ser el estadista para Mendoza hasta el 2027? Eh, el perfil que tiene que tener un gobernador eh, tiene que ser un gobernador con criterio amplio y con, con, con llegar con su propio plan, obviamente consensuado, eh, que dé continuidad, no hay que borrar eh, todo lo que hace un gobernador y menos cuando nosotros tenemos la, la posibilidad de aquella continuidad en, en nuestro espacio. Y buscar acuerdo y consenso con, con las otras fuerzas políticas ¿no? que lamentablemente están pasando un momento el partido justicialista sí. como ustedes recién lo expresaban ¿En quién ve ese perfil hoy? Hay varios, hay muchos Hay hombres y mujeres, por ahí aparecen algunos pero a ver, los intendentes del Gran Mendoza eh, todos están posicionados eh, Para ampliar un, po un poco esta figura está Luis Petri está Martín Kellner, que quedó también pendiente la otra vez si es mujer Mariana Jury Claudia Nahul la verdad que tenemos... No está nombrando unos... a ninguno de los claro. tres que se, que se están como. No, porque dijo que están posicionados los tres. Los ah, bueno, de sí. Eh, Orozco, Ulpiano, uh -huh. Marcelino, que se resiste a aceptar pero, pero sería un buen <risa> candidato. Uh -huh. Julio, claro, algunos tienen más empatía otros más, más, más poder de administración uh -huh. pero la verdad que tenemos una gran posibilidad de continuidad. Así que bueno, esperemos resolverlo esto. ¿Qué le ha gustado y qué no de Suárez hasta acá? No, a ver, eh, Suárez la verdad es que tiene un, un perfil eh, por ahí es muy parecido al mío, en el sentido que es una figura que no confronta, que trata de buscar, eh, de buscar el consenso. Eh, le ha tocado bailar con la más fea que ha sido, ha sido la pandemia, pero eh, fue, fue audaz en, en establecer una, una pandemia. Eh, muy especial, muy particular en Mendoza, que nos ayudó y bastante. Así que no, no, no le veo por ahí esos proyectos que, que, que recién decíamos eh, estructurales que él planteó, que, bueno, no pudieron ser canalizados por a lo mejor falta de diálogo con, con, con la otra fuerza política. Así que yo a lo mejor hubiera te intervenido te... más personalmente en, en, en buscar con con la fuerza política, el consenso para sacar los temas estructurales. No se metió tanto como se hubiera metido usted, por ejemplo, si había que ir a Yo era más menteche, el... yo he sido más menteche, sí. eh, Hay que hacer una... Bueno, vamos a seguir con las preguntas enseguida, pero tenemos un pequeño momento lúdico preparado para Julio Cobos, que nos ha venido a visitar. Como siempre, está totalmente bajo responsabilidad de esta mesa de trabajo, así que yo me desligo, <risa> al... casi un, que me corro. Un alfonsinómetro, ¿se no. anima a jugar? Como, como el peronómetro, el peronómetro pero ah. con, con Alfonsín. Se lo vamos a dar a usted. Le contamos a Julio que la semana pasada hicimos el peronómetro, así que hoy era el Alfonsín. Además se cumplieron 39 años de claro, que claro, la, claro. la vuelta a la democracia. Tenemos sí, todo bien, justificado. Es y está en una película. fíjate las cosas del destino, ¿no? Sí. Me tocó a mí despedirlo como presidente a cargo. Exactamente, sí. Y fue el decreto que firmó. Fue el único no? sí. que firmó. ¿Como vicepresidente? Firme. Bueno, como, claro, presidente, como presidente, Como presidente a cargo. Como presidente, pero mira las cosas. ¿El único que firmó? El único que firmó, por suerte. El de la muerte de Alfonsín. El de la muerte de Alfonsín, el luto, ajá, el duelo, perdón. Porque nos, duelo. Da, nos dateaban bien. Agustina, cuéntelo usted que la tiene. No, claro, nos contaba también Leandro Robert, que efectivamente es el único decreto que firmó. En ese momento Cristina no estaba, estaba en estaba el Londres. Estaba en Londres por el G20, yo la llamé uh -huh. para ver si quería eh, bueno, participar, que esperamos. Estaba yo en la casa de los familiares del doctor Alfonsín, yo había estado de cerca, había estado unos días anteriores con él. Mal, Tuve, tuve mal. una charla bastante linda, me reservo las cosas que hablamos por respeto a él, ¿no? Pero, bueno, una gran persona. Me tocó esa oportunidad histórica, ¿no? A mí, y salí, me acuerdo, a anunciarlo desde la casa de él, del departamento. donde vivía. Eh, ocho y media de la noche, algo así fue, ¿no es cierto? Sí, era la era Pero, la noche. Eh, ¿usted le dio la noticia a Cristina? Bueno, no, Cristina se enteró y, y yo la llamé para, para, para decirle que estaba a de la demás? presidencia. La llamé, yo estaba en Londres, me dice, no, no, no, hágase cargo y... Y el tema, entonces firmé el decreto. Hay que claro. recordar que esto fue mayo del 2009, con lo cual claro. ya había pasado sí. el momento no. álgido ah. de la 125. Estábamos bastante tensionados. Claro, no había pasado <risa> Más un que año. junto por el cambio. Bueno, volviendo al, al alfonsinómetro, entonces le damos a ustedes ese, ese termómetro de Alfonsín y arrancamos con algunas preguntas. Por ejemplo, en ese termómetro, ¿quién mide más? Martín Lustó. María Eugenia Vidal o Facundo Manes. En el Alfonsinómetro, eh? Uh -huh. En el Alfonsinómetro Manes me parece. Manes. Sí. Yo ¿Sí? sí. es fanático Alfonsín. Ah, sí. Ah, sí. Se sienta al lado mío, así que hablo ah. con él, es fanático Alfonsín. Hay una foto de él eh, cuando tenía 14 años. Y, y, y Alfonsín asume como presidente Estaba ahí con las banderas, bien, bien rebeldes este, Bueno, Man es el primer detalle En el funcionómetro de Julio Cobo. Vamos pero además, a, ¿qué tenemos? Vamos a seguir porque le vamos a, a preguntar Justamente una frase que por ahí suena muy peronista Pero también la adoptan unos radicales Es radical, pero no lo dice De estos cinco ¿Quién cree que es radical y no lo dice? Horacio Rodríguez Larreta, Lionel Messi Lilita Carrió, Wanda Nara o José Luis Ramón, que dijo haber estado afiliado al radicalismo alguna vez. ¿Por qué lo leen en un orden aleatorio? Te no, bueno, así. porque para complicar. es como para. No, yo hacer lo veo para... a Horacio, ¿no? Fue funcionario, inclusive. Eh, tiene una buena relación con el radicalismo. Ajá. Fue uh -huh. funcionario de la Rúa. Claro, sí, uh -huh. sí, sí. Y además es de raíces. Está peronistas está jugando un poco raíz. para el radicalismo. Vamos sí, a de vuelta a la placa, así que bueno, no me quiero como... perder nadie Porque pará, ahí hay el, el, el radicales confesos. José Luis Ramón claro. fue radical. Sí, Lilita sí, sí. fue radical, sí. Lionel, la semana pasada dijeron que era peronista ustedes. Bueno, no sé. Pero estamos Igual diciendo no estamos... que son radicales y no lo dicen. Ah, Wanda, Nara, no porque... No lo saben. Hay que preguntarle elegante. Les encantaría, les encantaría que fuera radical para usarlo en la red. No eh... se escuchó, pero como dijo, hay que preguntarle elegante, ese es el título de mañana. Es muy bueno. Bien. Eh, y Messi, porque estamos a 20 días del mundial. A Messi, claro, porque Messi claro, tiene que estar claro. en todos lados. A 18. Bueno, tenemos más, 18. dale. Vamos a seguir con el Alfonsino El metros. próximo Todo está suyo. bueno también. Dice: Si Raúl viviera usted que fue el confesor de Raúl Alfonsín en los últimos días, se aliaría con, las figuras son Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Con bueno, Horacio. Ay, no lo veo. Qué rápido sí. para no lo hablar. No bien? ¿Por qué, bueno, Julio? Me parece bueno porque hablamos tú buena uh -huh. una relación. Uh -huh con él y me parece que es su... un tipo consensuador ¿no? Como... ¿de que usted también se le haría primero con el la no, no, con los dos tengo buena relación ya hablamos hablamos bastante bien. con los dos, ojalá yo la verdad que larguen ellos que, que sigan bien, que se respeten <risa> que larguen ellos y que ganen mejor bien, seguimos bueno, Dale. ponemos un poco más picantes porque esto lo dijo Ricardo Alfonsín no hace mucho en una entrevista radial y la frase es no se puede hacer radicalismo en Juntos por el Cambio en el termómetro, ¿cuánto coincide con esta frase? Del 1 al 10. Pará, esto lo dijo Ricardo. ¿no? Esto Ricardo, lo dijo no, Ricardo. Ricardo. Ricardo. Ricardo. Ricardo. Ricardo. el termómetro Ricardo. Ah, de 1 al 10, que veo, veo poco y nada. De 1 al 10, no, se puede hacer, yo te diría que 7 se puede hacer. Eh, eh, para para de ajá. Uh -huh. eh, pero tenía que estar convencido y sostener y meterle para adelante y convencerlo a lo del PRO. Hoy convencí para que me firm, firmaran un dictamen. Los de Pro, eh, que, que se residían, eran deudores alimentarios. Uh -huh. eh, así que bueno, lo convencí a Tonel, y a Machado, a varios, porque se resistían a la firma, eh, por diversas razones, ¿no? Eh, cuéntenos brevemente de qué se trata la deudores y cuándo se puede tratar, porque se debería pasar la cámara. Eh, sacó dictamen ya y se va a tratar, vamos a tratar de las disidencias que ellos han planteado, acomodarlas ah. ante eso, lo que yo le pedí en la en la comisión, en tres comisiones se trata es un de familia, registro de deudores Sí, eh, porque implican. hay una morosidad muy grande siete, a ver, uh -huh. las estadísticas de provincia de Buenos Aires que seguramente se extienden sí, sí. al resto del país y, y generalmente son las mujeres las que el, padecen o claro. las que se han hecho cargo de, de sus hijos siete de cada diez eh, es el registro de que no incumplen, no pagan con la, no la cuota no de sus hijos. No se hace cargo de sus hijos. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, ¿qué, de qué va explicar? a pasar? Que se crea un registro único en el país y se le va a volver, lo vamos a volver loco, eh, la vida, en lo social, en lo laboral, uh -huh. se le va a trabar todos los trámites, salvo que sea para conseguir un trabajo, por lo cual lo tiene que autorizar el juez. Pero cuenta bancaria, compra propiedad, registro bancario, salir del país. <coughs> Pasaporte, todo. Si está en el rendan que se llama, no, no va a poder, no va, a poder. va a tener algo? que regularizar eso, ¿no? Bien. Sí. Nos quedan, quedan dos planos. Queda, sí, sí. ¿Un, un regalo para Gerardo Morales, el presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Qué a le regalaría? Tijeras, pegamento. Este, ¿La precandidatura a presidente o un silencio? Que se llama silencio. No, Por perdón, ejemplo. Y tijera sería para romper y pegamento para para, para unir. Para para un ir. poco de silencio, Andrea, hoy. <risa> <risa> Estaría haciendo alguna declaración un poco disidente. <risa> bueno. Bien. Y la última, Pablo, dale. Le cambiamos no sé a habló? candidato, pero vamos en el mismo sentido. Si en vez de Gerardo Morales, le ponemos a Alfredo Cornejo. ¿Cuál de esas opciones le regalaría? Que son las mismas. Son claro, las mismas claro. Vamos a hacer aquí equidistantes, silencio también. ¿También? ¿También? Sí. Muy bien. bien, ha pasado por un alfonsinómetro correcto, Julio Cobos. Le hago mm. una de las últimas, y el equipo también puede tener la despedida. ¿Algún momento, en algún momento dijo que más o menos, eh, o mejor dicho, que no esperaba lo que iba a ser la presidencia de Alberto Fernández, que en algunos sí. puntos lo había sorprendido. Le pregunto si en otros... ...sí previó lo que iba a pasar, por ejemplo, que el kirchnerismo se ensañase con él... ...que casi le pegara en los momentos en que estuvo en el suelo o en los que se, no, se paró... Verdad, ...porque no, a usted le pasó algo no, parecido, sí, sí, sí, ¿se esperaba no, que el kirchnerismo no, lo tratara no esperaba, así? No, no esperaba eso, no esperaba eso, esperaba que obviamente con, con alguna... Mar ...se marcaran diferencias, pero no esperaba que, no, que no lo apoyaran con, con el Fondo Monetario con muchas cosas, la verdad es que le han hecho la vida imposible, me parece Alberto Fernández. Y él no se ha ganado, no se ha sabido ganar el lugar que le corresponda. Yo hubiera actuado en ese caso con más autoridad. Eh, Julio, una de las cosas que también, eh, una de las batallas que también está dando casi digo en soledad con el respaldo de algunos diputados mendocinos es eh, la batalla que está dando por modificar los créditos UBA. Oh. ¿Cree que va y presentó hoy justamente una, una carta no, no. como para, para que avance en el dictamen porque esta discusión de las modificación de los créditos UBA hoy, está todavía en comisiones? ¿Hay algún avance con eso? Mira, hoy presentamos esa nota, intercambié con Cecilia Moró, unos mensajes, me dice que el Ejecutivo no me define ¿y quién, de quién tiene que definir? ahí eh, pero más está complicado le mandé un mensaje, un mensaje a massa me contestó, yo he encargado al presidente del Banco Central, él mandó una propuesta yo hice una contrapropuesta así que quedamos en que yo le transmití a Cecilia Moró parte del mensaje de, de massa y, y quedamos en avanzar pero, pero, yo le digo que pero Masa. me dice y no hay número, es cierto porque ojo que Mucha gente del PRO y del ra radicalismo de evolución creen que no hay morosidad, es, es lo que piensan, ¿no? Uh -huh. y que... Pero sí es objetivo que hay morosidad. ¿Eh? Pero es objetivo que hay morosidad. No, bueno, a ver, pará, por ahí. No hay morosidad, convengamos, no hay morosidad excesiva. La gente que tiene un crédito de una casa vende el auto, sí, claro, deja para de poner, para pagar la cuota, la otra, y la propiedad se le valoriza, mirá la gente que tiene vivienda única le importa un rábano que se valorice la propiedad sí. si la quiere para vivir no para hacer negocios pero además también a se... los otros que hayan pedido crédito que no sea para eso sí mañana recibe el gobernador eh, algunos me han pedido que intercediera iba a recibir el vice el gobernador bueno eh, mañana el gobernador Suárez recibe algunos beneficiarios perjudicatarios no sé uh -huh. ya cómo llamarlo de crédito pero lo que yo decía al principio, tenemos que solucionar el pasado porque se rompió la equidad contractual. Vos en cualquier relación contractual de largo plazo, tenés que mantener la equidad. Y ahí la equidad era el salario y la cuota del préstamo. Esto se actualiza por inflación y el salario va por el coeficiente de variación salarial. Y está este desfasaje. Entonces se rompió esa equidad contractual. Entonces hay que sentarse y barajar de nuevo. Como se sienta el ministro de Economía, va al fondo y le dice al monetario, mire, no te puedo pagar porque lo que convengamos, lo que convenimos no lo podemos hacer. Entonces, mm -hmm. si el Estado Nacional no puede afrontar su deuda y reperfila todo, los integrantes de ese Estado, que son sus habitantes, tienen que tener el, el, el mismo parámetro para Totalmente, evaluar. Totalmente, como situación. el gobernador refinanció la deuda con el Banco nacional que eh, era por bueno, UBA y Le, le, sacó, a de le salarial. salieron de los ¿Sí? créditos Uber y se la pasó a interés. Así que bueno. Yo voy a seguir insistiendo. Yo he advertido, si no, vamos a volver a pedir una sesión especial. Nos sentaremos 30, 40, lo que sea. Pero por lo menos vamos a exponer uh -huh. y creo que la, podemos encontrar una solución. Porque yo no. A ver, no es que uno de oposición, como decía Baglín, está pidiendo cosas locas. Yo este proyecto lo presenté en la época de Mauricio Macri. Y vengo insistiendo porque conozco el tema porque presenté otro proyecto que no tiene nada que ver, que era casa de ahorro que era para ahorrar en ladrillo que eran las UBI y el, y el presidente del Banco Central tomó la idea, le puso uva, porque yo me enojé le había puesto UBI y, y salió ISO, con la inflación, eso se actualizaba por el índice de la condición pero era para ahorrar, sí, sí sí porque era una forma de que el día de mañana el que había ahorrado y ayudado en su el padre, el abuelo a ahorrar cuando tenía 25 años ya tenía ahorrado tantos metros cuadrados. Bueno, y era más fácil acceder. Esa era la idea original. Se llamaba Casa de Ahorro el Proyecto. Bueno, esto pasó, pero lo cierto es que si se hubiera dado créditos por UBI, el 10%, hoy la, la UBI vale 150 pesos, según el Banco Central, y la UBA 165, es decir, un 10% menos. Un 10% es mucho, ¿eh? Sí, sí, cuando claro. vos lo acumulás en sí, sí, sí. una cuenta de 100 mil, son 10 mil pesos menos. Bueno son estas cosas lo que nosotros estamos proponiendo que se ajuste por el, co el coeficiente de variación salarial que se tome una fecha de corte que debería ser a lo sumo el primer congelamiento cinco congelamientos hemos tenido sí. dos del macri y tres de alberto. alberto fernández y después que cuando haya variación por encima de la evolución del salario y el coeficiente de, eh, de variación de perdón y la inflación actúe un fondo compensador que según la propuesta de Miguel Pérez, hay un fondo de garantía de los depósitos que administra el Banco Central que puede ser compensado más una cuota de seguro a poner para los futuros préstamos, no para los que ya se dieron. Bueno, esto en sí. Ojalá que salga ese u otro que, que mejore esta situación. Gracias, Julio. Bueno, por no, un venido. placer, Julián. Muy amable. Gracias. gracias Muchas gracias. Mañana gracias. el gobernador recibe entonces a Deudores de suyos. A las 10 de la mañana hemos quedado. ¿En la Casa de Gobierno? Sí. Muy amable por haber venido. No, Julio Cobos estuvo con nosotros.